Bien, el proyecto eh, surge a partir del de proyecto educativo de la escuela, que es Viviendo en Valores Valoramos la Vida, y en función de eso se eligió una obra de teatro para hacer en la fiesta del patrono de la escuela. Y surge la idea, eh, en una charla conjunta también con la coordinadora de INTEC, de hacer una cartelera digital. Esto nos lleva a hacer eh, un código QR a modo de link para presentar distintos proyectos de los alumnos. Involucra proyectos de ciencias naturales, eh, líneas de tiempo para otros grados, eh, aprendimos lo que era un prezi, un Gloster y todo eso se conjuga en una muestra que se presenta en la cartelera de la escuela. Todo surge a partir de una obrita de teatro que se llama Oiga Chamigua Aguará, entonces eh, cada docente eligió un eje para trabajar con los alumnos. En cuarto grado, eh, como estábamos trabajando desde el área de Ciencias Sociales lo que era el relieve y los ambientes de la República Argentina no tuve que salirme de contexto, o sea, dentro del lineamiento mío y de la planificación tomé, hice un recorte y me aboqué más a lo que era la parte del litoral entonces eh, la propuesta fue qué tal si hacíamos un Google Maps para poder eh, que los chicos este, trabajaran con esa aplicación y ver qué onda, ver practicar con ellos, mostrarles lo que era esa aplicación. Con los chicos del séptimo veníamos trabajando en lo que era biografías, entonces eh, surgió el tema de poder averiguar quién era la escritora de la obra de teatro que íbamos a hacer. Empezamos a encontrar videos de la autora, fotos, y bueno, yo ahí les propuse a los chicos usar el Gloster eh, que me parece una manera interesante de poder sumar toda esa información que habíamos encontrado de Bien, ella. Bien, el te da un link que es la dirección, esa URL, eh, y esa dirección se la pasamos a la facilitadora digital de la escuela que se llama Vela y ella generó el código QR. Después de eso eh, les enseñamos a los chicos cómo bajar la aplicación del código QR para que pueda leer ese código justamente y estuvimos practicando con otros trabajos que habíamos hecho cómo era leer el código. La idea de cartería interactiva es como una ventanita que se abre y por esa ventanita eh, se bifurcan varios caminos. Y ese camino no tiene un punto de llegada, una meta estática, sino por eso la idea de interactividad, porque es un camino abierto permanentemente como lo es el aprendizaje, que tiene un camino infinito. Estamos orgullosos de transitar ese camino permanentemente, porque el aprendizaje es inacabado, siempre hay que seguir.